Muy buenas noches a todo nuestro equipo de emprendedores de Novatech. Cada vez que podemos y separamos un espacio, es el momento para aprender. Y aprender es algo sumamente importante en la vida, en todos los sentidos. No solamente en la vida personal, familiar, sino también en el tema de los negocios. Darmon Enterprises es una compañía que yo tengo ya aproximadamente 12 años, en el cual damos capacitaciones y por supuesto siendo ahora miembro y socio de Novatec, con mayor razón, puedo decir que puedo ser parte de esta gran compañía que me ha dado el privilegio de poder sacar el sustento de mi familia de manera permanente y segura. Por esa razón, esta noche vamos a trabajar nosotros el tema de la sostenibilidad y manejo de equipo en redes o de redes en crecimiento. Especialmente cuando nosotros hablamos de sostenibilidad de equipos, cómo manejar equipos, tenemos que hablar del talento humano. Porque trabajar con humanos no es como trabajar con borregos, no es como trabajar con caballos, no es como trabajar con animales. Mi padre tenía una expresión muy común que decía, al ser humano hay que convencerle, hay que llevarlo a la conciencia, hay que llegar al nivel de su conciencia para poder desarrollar el pensamiento proactivo hacia algo bueno, a los animales. Solo hay que torcerle ese rabo, decía mi padre. Y como él era un buen ganadero, sabía muy bien lo que decía. Por eso es importante asistir a seminarios o capacitaciones como estas, donde nosotros podemos aprender a cómo hacer sostenible un equipo que trabaja en diferentes campos de una institución, de una empresa o de una, un campo o empresa de inversiones como la que nosotros tenemos en Novate. Como somos parte ya de este equipo y ya somos un equipo del millón, porque tenemos más de un millón de dólares en nuestro equipo invertido en esta compañía, podemos decir que somos ya un grupo sostenible aquí en Perú, México y en los lugares donde estamos. Como introducción, quiero decirles que las empresas e instituciones que muestran valores fuertes también se granjean el apoyo de sus empleados y sus socios. ¿Qué quiere decir? Son más felices, son más productivos, lo que permite a la empresa ahorrar en costos de contratación y retención. Generalmente, muchas personas pierden clientes, pierden personas que trabajan para ella porque no tienen valores fuertes. Novatec ahorra, por ejemplo, en marketing, porque sus valores fuertes están impregnados en, la, en el convencimiento que tienen y la convicción que tienen cada uno de sus socios. Gracias a que los empleados viven y se identifican con esos valores, disminuye la necesidad de formación, lo que reduce aún más los costes en las personas porque ellos mismos se interesan por aquello que ellos mismos están en el cual ellos mismos están participando. Además, los empleados interactúan mejor con sus usuarios, es decir, con sus clientes, lo que abarata los costes de las reclamaciones. Nosotros tenemos un asesoramiento directo a través de la plataforma y en 24 horas nuestra compañía nos atiende a cualquier pregunta que tenemos y eso aminora muchísimo los costos. Y los inversionistas se muestran dispuestos a apoyar a la empresa y menos reivindicativos a la hora de exigir una remuneración más elevada, porque trabajan juntos, son parte del sistema. ¿Qué busca una institución normalmente cuando quiere ser sostenible? En primer lugar, busca el desarrollo de las personas, y por supuesto una estrategia institucional que la haga sostenible. Ninguna institución se lanza al mercado o quiere desarrollar un proyecto de negocios si no sabe quiénes van a participar o a quiénes quiere involucrar dentro de su sistema de, de negocios. La sostenibilidad depende mucho de la estrategia que use la institución y, por supuesto, de la manera como las personas conciben esa institución y forman parte de ella. ¿Qué ofrece una institución y qué esperar de ella? En primer lugar, que cubra los motivos y las necesidades de cada uno de los que van a participar. ¿Qué puede ofrecer la compañía o qué podemos esperar de ella? ¿Qué dimensión tiene la institución para que nosotros podamos ser parte de ella? En el primer ítem esperamos motivaciones materiales, extrínsecas, es decir, ganancias, dinero, estatus, condiciones de trabajo, reconocimiento. Novatec ha desarrollado de tal manera este sistema que tiene una, un pago semanal por cada uno de los inversionistas para cada uno de los inversionistas, de acuerdo al monto que pone dentro de la compañía, te da dinero, te da estatus. Si tú logras un nivel de inversión, te da estatus. Puede ser parte del VIP, puede ser parte de, de, de los que inician, ¿no es cierto? O los de bronce o silver o cosa por el estilo como ustedes ya lo conocen. ¿Qué podemos esperar entonces de eso? Productividad, resultados, cumplimiento del contrato en el caso de la compañía, de los pagos que se hacen. Por supuesto... La dimensión que ocupa este primer ítem es la eficacia. En el lado intrínseco, es decir, cognoscitivo, la compañía nos da formación académica con sus equipos autodirigidos de empoderamiento. Todos los martes y los jueves hay presentaciones de todos los equipos hispanos. En los equipos de otros lenguajes lo hacen en otros días. Pero además de eso, la compañía te da capacitación y formación académica a través de sus vídeos que tiene dentro de la plataforma o el back office. Esto crea una iniciativa positiva para cada uno de nosotros. Por supuesto, nos envía no solamente sus iniciativas, sino su creatividad, sus ideas, se innova constantemente y, por supuesto, nos envía muchas sugerencias que, por supuesto, nos ayudarán a ser atractiva a la compañía. Una cosa importante en Novatec es que nosotros somos parte de esa compañía y la compañía siempre trata de hacer lo mejor. El día de hoy solamente se innovó el back office de la compañía con el fin de hacerla más atractiva, más informativa. El tercer ítem tiene que ver con la trascendencia en el campo afectivo, que tal vez sea la clave o el hito entre lo que una persona mirará de la compañía y finalmente pasará la línea de la decisión para ser parte de ello. El, primer, el primero de ellos es confianza, respeto. Es importante cuando tú ingresas a una compañía de inversiones, tener confianza en ella. Y para eso necesitas conocer la legalidad, etcétera, etcétera. Lo vamos a explicar más adelante. Que se respete a la persona que invierte. Cuando tú pones tu dinero en Novate, la compañía te envía un recibo automáticamente. Es justa. No paga menos ni paga más de lo que no hace. Es grata y, por supuesto, te da el apoyo que tú necesitas. Asimismo, nosotros podemos esperar de la compañía lealtad y, por supuesto, identificación. Y la identificación la notamos cuando nosotros presentamos un, un reclamo a soporte por alguna situación técnica o alguna situación que tenemos como pregunta y automáticamente las personas toman control de esas preguntas y nos la responden. Como fruto de este trabajo que ofrece esta compañía, en las dimensiones de eficacia y atractividad, terminamos finalmente siendo parte de un equipo que se llama Novatec Emprendedores, que es el equipo que nosotros tenemos aquí, por supuesto, en Perú, y que por supuesto tenemos a muchos asociados en otros países también. ¿Qué tipo de clima empresarial debe desarrollar eh, normalmente una compañía? Generalmente están dentro de cuatro niveles, uno por su atractividad y unidad y otro por su eficacia. Cuando es paternalista, muchas veces hace las veces de papá, quiere decir que la gente se siente atractiva porque ellos hacen todo. Cuando es muy agresivo es porque está más trabajando en el tema de conseguir las cosas materiales o extrínsecas. Cuando es burocrática, generalmente es porque es lenta, no tiene eh, posibilidades de desarrollo rápido, como los estados muchas veces o las instituciones gubernamentales. Lo que la compañía procura a través de un clima empresarial es desarrollar competencia y que sea competente en los mercados y también para los socios. En el campo motivacional, determina mucho las condiciones o sus motivaciones. También en el mismo caso podemos ver nosotros que puede ser paternalista, porque hace todo lo que busca la compañía Novatec es ser siempre Competente para todos los que participan en ella. Entonces, es muy importante saber en qué campo yo me estoy desarrollando y cuál es la manera como la compañía me ha sido atractiva. El punto clave de toda institución es la comunicación estratégica. Lastimosamente, esta comunicación estratégica en muchas empresas de nuestros países subdesarrollados no se desarrolla de la manera adecuada o no se toma de la manera tan seria como se debería tener. Yo quiero presentarte aquí las cinco C's del trabajo en equipo para poder trabajar un plan de comunicación estratégica que Novatec te permita ser parte no solamente de ella, sino a hacer parte a otras personas dentro de la compañía y desarrollar compromiso. El primero de ellos se, se llama comunicación. Para poder tener comunicación tienes que tener habilidades, y esas habilidades tienen que desarrollar confianza. Esa confianza te debe permitir llegar a las personas en coordinación a sus deseos, a sus expectativas. Colaborando con ellas, vas a poder desarrollar complementariedad y eso te va a permitir desarrollar una comunicación estratégica que te lleve finalmente al compromiso que requiere la persona para ser parte de una compañía o de tu equipo. Ustedes son parte de mi equipo y por esa razón estamos dando esta capacitación para que ustedes entiendan cómo nosotros podemos transmitir mensajes. Y desarrollar un equipo mucho más unido y con un propósito enfocado en el desarrollo. ¿Qué es en realidad la comunicación? Es la transmisión de ideas. Cuando yo invité a mi primer invitado, que fue Juan Vianey de Ayacucho, la verdad fue una comunicación de transmisión de ideas. Le dije, Juanito, mira qué una oportunidad. Tú puedes mirarla. Cuando tú me creas conveniente, siéntate y me conversas. Le conté mis creencias le manifesté lo que yo creía, lo que podíamos hacer, de los riesgos, mis experiencias. Él ya me conocía bastante tiempo. Y a través de un lenguaje verbal y no verbal, traté de desarrollar en él la confianza que yo quería. Generalmente la comunicación tiene como base sobre la cual se apoya cualquier relación interpersonal. Si tú permites que una persona ingrese a Novatec y no le des la capacidad de poder confiar, no le des la información adecuada, tú vas a tener un equipo eh, desligado, un, un equipo sin una, una unidad de propósito que tú quisieras tener si no logras desarrollar una buena comunicación. ¿Cómo transmitimos los mensajes generalmente? Hay un emisor piensa 100% respecto de eso, transmite el 80%, percibe el 60%, interpreta el 50%, el receptor finalmente recibe lo que más o menos entiende desde su experiencia. Muchos de nosotros como emisores pensamos que lo que nosotros hemos dicho, las personas lo entienden al 100% y no necesariamente. Oye, pero tú me dijiste tal cosa. No, yo no te quise decir tal cosa, te dije esto, solamente que no te lo expliqué. Entonces, es importante que el emisor se dé cuenta que de lo que habla o de lo que comunica, la interpretación le permitirá al receptor entender una parte o recibir una parte, pero no necesariamente todo. En la comunicación institucional, para desarrollar identidad e imagen, Dolphin dice que es el proceso que convierte la identidad en imagen. Si nosotros les hablamos a las personas de Novatec, la gente va a pensar que es una compañía que vende computadoras. La imagen que tienen de Novatec es que es una compañía que vende algún sistema técnico o de tecnología. Y cuando tú le añades FX, ¡ah! ¿Por qué tiene FX? ¿Sabes tú por qué tiene Novatec FX? porque es una compañía que trabaja con divisas en Forex. Entonces, desarrolla una identidad. Si el proceso de identidad tú la conviertes en imagen, tú vas a tener una comunicación mucho más real con las personas a quienes quieres invitar. En la comunicación institucional es el proceso por el cual la identidad se transforma en imagen mediante la expresión de la cultura y el discurso de una institución siempre que se den los requisitos de credibilidad, relevancia y empatía. Cuando yo le hablo a la gente de Novatec, les digo simplemente, mira, hay una compañía confiable, registrado en tal lugar, que durante dos años ha hecho exactamente lo que prometió, míralo, convérselo con tus familiares, con algún amigo, pregúntale a quien sea y si tienes dudas, vuélveme a preguntar. Por ahí unos dos o tres días le vuelvo a contactar y le digo, mira, ¿qué te pareció la información? Ah, mira, me mandaron esto, no quiero saber nada. Perfecto no desarrolló credibilidad. Posiblemente mi imagen no captó su interés, pero en algún momento después me busca y ahí le digo, ¿qué te pareció? Bueno, dice, estuve revisando otras cosas, unos amigos me hablaron también, y me parece interesante revisarlo de nuevo. Entonces, las personas nuevamente vuelven a crear esa imagen y tú tienes la oportunidad, ahora sí, de ampliar la relevancia y con empatía llevar a las personas a comenzar a pensar en la oportunidad de ser parte del equipo. ¿Qué componentes normalmente tiene la comunicación en una institución? Hay que hablar claro. Muchas veces, como les digo, eh, en, desde el emisor hasta el receptor, hay todo un proceso de interpretación que no necesariamente es bien entendida, pero hay que ser lo más claro posible. ¿Qué quiere decir? Que debemos comunicar lo más sencillamente posible para que las personas puedan, de algún modo, entender lo que nosotros queremos comunicar. Tómese su tiempo. No dé mucha información. Es decir, cuando usted se sienta, utilizando el ejemplo de la alimentación, a comer, usted no toma el plato de sopa y se lo levanta y se lo pone todo en la boca, no. Cucharada por cucharada, con pasos. Tómese el tiempo necesario para que su lenguaje sea claro y que nadie pueda dudar de que lo que está diciendo tiene certi certificación y, por supuesto, tiene la convicción suya. En segundo lugar, los componentes de la comunicación institucional tienen que ver con la legalidad. Toda institución debe tener una legalidad y la legalidad estará determinada de acuerdo al país. No necesariamente hoy las legalidades están determinadas de un país a otro, pero sí hay puntos importantes, eh, conceptos claros de legalidad internacional que son importantes tomar en cuenta y esas deben ser explicadas al 100%. Otro de los temas importantes son evidencias de resultados. Tú tienes que tener un porcentaje de aprobación en tus negocios si quieres invitar a otras, part a otras personas a ser parte de tu equipo. Tú no puedes decirle a la gente, bueno, yo no sé si tendré o no tendré. Tú tienes que tener resultados y ese porcentaje de aprobatorio tiene que ser un porcentaje demostrable. Esas evidencias te permitirán formar equipos en un nuevo negocio. Para que entiendas bien qué es la comunicación en sí, quiero que mires esto. Yo voy a decir que este es el hito entre lo que dije antes y lo que diré después dentro del sistema de la capacitación del día de hoy. ¿Qué elementos forman parte de la comunicación? Por favor, ponle mucha atención a esta diapositiva. ¿Qué es el ethos? El ethos es la credibilidad del comunicador. Si el, si el que habla no tiene convicción, no demuestra convicción en sus palabras, no sabe lo que está diciendo, es posible que la gente no te quiera entender. Y si te escucha, o si te oye, no sé cuál de las dos es una o la otra, no te está escuchando. Es importante saber qué intención le estás mostrando a tu receptor cuando tú le estás hablando. ¿Quieres captarlo para ser parte de tu equipo y ganarte un, un, un dinerito? ¿O quieres realmente comunicarle los beneficios de esta institución? Es importante que manejes la ética, la integridad y la honradez. En el ethos, tu oyente va a captar tu credibilidad. Si hablas con convicción, si tienes su, tu intención muy clara al comunicar y, por supuesto, si tienes ética, integridad y honradez al decirlo. ¿Qué es el pathos? El pathos es la conexión que vas a desarrollar emocionalmente con el receptor. El primero tiene que ver con tu, tu área de convicción en tus argumentos. El segundo tiene que ver con tu conexión emocional. Las emociones que se transmiten en el mensaje son importantes. La manera como tú hablas, la sonrisa, la tristeza o el cambio de rostro te ayudará mucho a ser empático, ya sea con, con una persona o con un auditorio. En tercer lugar, el logos. Es importante tu convicción, pero es importante también la claridad de tus palabras. No uses lenguaje que, le, que el receptor no entiende. A veces por querer darnos de técnicos, comenzamos a hablar en palabras técnicas y lo único que logramos simplemente es un bloqueo mental de, nuestra, de nuestro receptor y de nuestra audiencia. Debes tener argumentos claros, sencillos, que sean legibles de acuerdo al lugar donde tú estás el discurso debe ser muy claro y, por supuesto, concreto. Las palabras deben ser coherentes y lógicas. Lógica en todo sentido, que tenga un componente lógico en cada secuencia que tú vas diciendo. No sea repetitivo, no vuelva para atrás como que quieres convencer repitiendo varias cosas. Tienes que ser muy concreto y muy simple en tu información. Estos tres puntos a la hora de comunicar, para que puedas formar tu equipo en Novatec es importante. Tu credibilidad, la convicción, el pathos, la conexión emocional, el logos, tus argumentos, el lenguaje que tú uses que sea el más adecuado. ¿Qué estilos de comunicación debemos utilizar en la comunicación personal para poder ser, hacer un equipo dentro de Novatec? En primer lugar, tenemos cuatro tipos. El mejor, ustedes lo van a ver, es el color verde. ¿Por qué el verde? Porque quiere ser asertivo. ¿Qué quiere decir? Necesita desarrollar equilibrio, tiene iniciativa y mantiene opiniones propias y respeta las ajenas. Busca integrar los puntos de vista. No trata de discutir los puntos de vista, trata de integrarlos. Oye, amigo, pero me han contado que estas compañías hacen como, como una pirámide. Es que La palabra pirámide no es una palabra bien adecuada ni se usa adecuadamente. Debería pensarse el concepto de por qué se llaman pirámides, por qué se llaman sistemas de multinivel. O sea, hay que ser asertivo, hay que ser facilitador. Hay que ser cálido en ese sentido para poder desarrollar una comunicación mucho más adecuada con las personas. Algunas habilidades de comunicación tenemos que desarrollar. En primer lugar tenemos que desarrollar el silencio. El silencio nos permite escuchar. Hay personas como yo que cometemos el error de hablar mucho y escuchamos muy poco. Bueno, a través de los años, ya a mis 60, comienzo a escuchar más. Escuchar es Escuchar de verdad con atención. Hacer escucha selectiva. Hacer escucha activa. Quiere decir que también hay que actuar mientras la persona está hablando, mostrar nuestro rostro. Hay que tener una escucha empática. Y la escucha empática muchas veces no necesariamente es decir, ajá, sí, claro, sino realmente repetir o replicar respecto a lo que se está diciendo de manera totalmente asertiva. Hay que tener disposición. La disposición es el rapport, es la, la capacidad que tú tienes de ponerte en la condición de aquel que te está hablando. Mira lo que está diciendo en imágenes, en tu mente. Y si puedes, en la medida que, que, que tengas conocimiento, dale un feedback. Ah, estás hablando de esto. Ah, estás diciendo de esto otro. Ah, excelente. Oye, perdón, te hago una pregunta. ¿Me dijiste esto? Porque no te estuve escuchando o no nos estamos comunicando. Algo no estoy entendiendo. Es importante las habilidades de comunicación para poder tú saber a dónde quieres conducir a una persona a quien quieres invitar a ser parte de una compañía. El gran problema de la comunicación está en la percepción, en la percepción personal subjetiva. Tú dices pan y la persona piensa que le estás dando un disparo y le estás hablando de la comida, del pan, del alimento. Esas barreras de comunicación están generalmente en las personas que te escuchan. Esas personas que te escuchan no es que tú no estés comunicando posiblemente claro, sino que las personas que escuchan tienen presuposiciones ya formadas en sus propias experiencias que son barreras, que no te van a permitir llegar a ellas y tienes que trabajarlas de manera muy cuidadosa. Especialmente aquellos juicios personales que ya tienen formado como hábitos previos que los llevan finalmente actuar de manera eh, limitante, ¿no? Rechazando aquella oportunidad que de repente fue la mejor y la única oportunidad que tenía para poder llegar a ser exitoso en inversiones o en negocios que, por supuesto, siempre aparecen en el camino. La falta de empatía. Hay mucha gente que no tiene empatía. Cuando tú le invitas a hablar de este dinero, automáticamente ya te ponen la barrera. Ah, no, esos temas no son para mí. No, yo soy pobre. Esos serán para personas que tienen dinero. Justamente estas oportunidades son para personas que no tienen dinero, como nosotros, que comenzamos de la nada, con préstamos, con poquito. Y hoy podemos decir que hemos logrado cierto nivel de satisfacción, que por supuesto no estamos buscando ser millonarios, estamos buscando ser sostenibles económicamente. Nuestro peor, peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender. Escuchamos para contestar. De ahí está el gran problema de los seres humanos, incluyéndome yo. Escuchamos para contestar. ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está la divergencia para poder contestar? Y generalmente no tenemos una respuesta adecuada de nuestra comunicación porque estamos en competencia y no deberíamos estar en esa condición, sino en la convivencia de un interés común. Hay que conocer eh, la propia identidad de la empresa. El ser de una institución... Significa que debes saber su esencia, su modo de existir. Es lo que hace única e irrepetible a una institución. Lo que tú eres, eso es tu institución. Cuando alguien me habla de Novatec y que Novatec tiene aquí, que allá, que otras cosas, yo le digo, ¿dónde está la información? Y cuando no tienen la información, por supuesto, todos los argumentos se diluyen. Tú tienes que ser parte de la institución y debes saber su esencia. Eso Tú vas a comunicar en tu convicción y tus palabras van a reflejar exactamente eso. Conocer la propia identidad institucional, cuál es su origen, qué principios dieron origen a esa institución, ¿no? Eh, ¿Cuál es su historia? ¿Quiénes son las personas que forman parte? ¿En qué lugar está inscrito? ¿Qué programas tiene? ¿Qué rasgos la identifican que la hace diferente a los demás? La compañía no usa el sistema binario, no usa el sistema unilineal, utiliza un sistema híbrido, combinado. Eso es importante saber, porque muchas de las instituciones que se han presentado anteriormente experimentando sistemas de llegar a la gente, sus rasgos han sido ya declaradas en fracaso desde que comenzaron. Y Novatec es innovadora en ese sentido. Novatech es, para nosotros, un broker de divisas y criptomonedas con negocios tangibles como cajeros, perdonen la palabra ahí, dice bajeros, cajeros automáticos en Florida y tarjetas de visa a nivel mundial. Por supuesto, esta compañía es una compañía innovativa. Nos acompañan profesionales de experiencia en los campos que desarrolla y ejecuta proyectos de innovación tecnológica con garantía y sobre todo con seguridad en el área y el rubro que conoce, que es divisas y criptomonedas. Ellos están trabajando con pasarelas, tienen programas tienen sistemas y eso nos han compartido a nosotros. Esta compañía tiene un soporte detrás que se llama NovaPay. NovaPay es como una subsidiaria, que es una subsidiaria de NovaPay y te permite tener personas garantizadas en, el, en la industria. Sus servicios respaldan transacciones en cajeros automáticos, como dijimos, en criptomonedas, en tarjetas de débito, trading en los mercados de criptomonedas y Forex, por supuesto, 40 años de experiencia en sus líderes, que lo acompañan y le dan garantía a tu compañía. ¿Cómo encarnar la identidad a la hora de presentar la empresa? ¿Cómo la encarna? Yo tuve el privilegio y tengo el privilegio de hablar directamente con Cintia. Hace unos minutos antes de comenzar me dijo que tenía una reunión y que no, no podría estar con nosotros el día de hoy. Me ha dicho que ibas posiblemente a estar. Pero es importante saber cuál es la visión del de comité directivo institucional. Yo tuve el privilegio de conversar con ella dos horas antes de entrar a la compañía y me compartió su visión. Y una de las cosas que yo le pregunto siempre es, ¿qué debo decir a la gente respecto de la compañía? Y una cosa que ella siempre me repite es, la verdad, Boris, la verdad, the truth. Just tell the truth. Di la verdad. Eso es lo único. Tu verdad, lo que tú conoces de la compañía. ¿Qué más debo decir de la compañía? Sus actividades sus cajeros, sus sistemas, sus futuros. Y me gusta muchísimo porque lo he estudiado, le he tomado tiempo porque era importante para mí saber, el sistema PAM. Yo no entendía qué cosa era el sistema PAM. Lo di muchas veces en las capacitaciones, pero no lo entendía. Y cuando hay algo que no entiendo, generalmente me pongo yo a preguntar ¿por qué estoy diciendo algo que no sé? Y eso es lo que hice. Un día me puse a estudiar y me puse a dar cuenta que la información que teníamos era muy básica. ¿Qué es el sistema PAN? El sistema PAN es una coparticipación dentro del negocio de todos los componentes, el broker, el trader y el inversionista. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el trader como el broker y el inversionista tienen los mismos intereses. ¿Cuál es? Ganar, tener ganancias. Si el trader pone su dinero, el broker pone su dinero y el, invest el, el, el, el, el investor, el, el que invierte pone su dinero, los tres estamos interesados en en que la compañía tenga éxito. ¿Cuál es la parte del broker? El broker se preocupa por la legalidad, por el control de todo el sistema de negocios. ¿Cuál es la labor del trader? El trader trata de hacer transacciones con la mayor ganancia posible. Esa es su garantía, su experiencia. Y la compañía, el broker, en este caso Nomatec, se encarga de supervisar y monitorear el trabajo de los traders. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Hacer que la compañía sea sostenible invitando a otras personas a formar parte de ella para que tenga mayor rentabilidad y para que tenga mayor cantidad de inversionistas. O sea, tanto uno como el otro, como el tercero, debemos, perdón, debemos estar enfocados en el concepto común y la visión compartida que tiene la compañía. Eso es sumamente importante para desarrollar una comunicación mucho más clara con la compañía. Tú puedes formar equipos, Puedes comenzar como builder, como bronce, como silver, como gold, como platino. Y puedes, después del quinto nivel, subir al nivel de VIP, donde ya no tienes compromisos de pago por servicio. Al contrario, tienes beneficios por ser parte de los inversionistas VIP de la compañía que tienen más de 25 mil dólares metidos dentro de la compañía. ¿Qué demuestra a la compañía que tú tengas 25 mil dólares metidos en ella? Quiere decir que tú tienes confianza, que tu experiencia es positiva, que eres propositivo, que estás deseoso de saber que esta compañía fue para ti o hacer saber que esta compañía fue para ti una buena decisión. El VIP ya entra en niveles diferentes porque gana un porcentaje adicional calculado del monto de dinero que gana semanalmente o mensualmente. Eso quiere decir que si tienes $25,000 ganas un 1% más de lo que ganaste normalmente en el mes. Si eres VIP de segundo nivel, vas a ganar 2.5% más. Eso lo tienes que saber para formar parte o hacer parte de tu equipo a gente con mayor capacidad de inversión. He puesto este bono porque quería referirlo de manera muy especial ya que estamos formando equipos. Yo no sé cuántos de ustedes ya están recibiendo pagos los sábados por la mañana. Seguramente muchos de ustedes. Porque ya tienen equipo. Y uno de los pagos más notables es el bono semanal calculados del check matching. Si tú invitas a una persona con mil dólares y esa persona ganó 30 dólares y está en tu primer nivel, la compañía te va a pagar un dólar 50 por esa persona. ¿Tú te imaginas que tienes mil personas que ganan 30 dólares a la semana en tu equipo? ¿Tú te imaginas cuánto va a ser tu pago del día sábado? Más de 1.500 dólares con mil personas. Lo pongo un número exagerado para que ustedes sepan más o menos a dónde podemos llegar. En nuestro equipo hispano, hay una persona que recibe un promedio de 4 mil a 5 mil dólares semanales, solamente por su check matching semanal. Porque ha invitado a más de mil y tantas personas, y no todos ellos tienen mil dólares cada uno. Muchos tenemos mucho más de mil dólares invertidos en la compañía. Por eso quería que era creía que era importante para ti, asistir a esta conferencia para que sepas el potencial de la ganancia de formar equipos. Formar equipos te ayuda a ti a darte cuenta la capacidad de crecimiento que tienes en esta compañía. Y te hago puntual en un asunto. La compañía no te paga del dinero de las personas. Eso debe estar bien claro para ti. La compañía, gracias a las leyes de los Estados Unidos, no puede autorizar que se te pague a ti del dinero que han invertido los otros. Te pagan del dinero que la compañía ha generado durante la semana de cada uno de sus socios. Por eso es importante invitar a otras personas a formar parte de, de este equipo. El día viernes tú recibes las ganancias de tu dinero invertido en la compañía de toda la semana y los días sábados ganas un cheque adicional por formar equipos. Nosotros como parte de la visión de la compañía, formamos parte del marketing de la compañía. El broker Novatec controla, controla la legalidad y el funcionamiento de los traders. Los traders hacen su trabajo de acuerdo a su experiencia, muy experimentados y por supuesto garantizados. Y Novatec garantiza que los que van a hacer el negocio de nuestro dinero van a tener de parte de nosotros o de parte de la compañía la seguridad de que van a estar siempre controlados. El que no funcione, será despedido, lo ha dicho Cynthia Petion en una capacitación. Es muy importante eso. Tenemos hombres capacitados y que conocen lo que es, todo lo que es eh, eh, tecnología y por supuesto lo que es arquitectura tecnológica en nuestra compañía. Eso es una garantía para nosotros. También es importante que tú hagas tu trabajo. Yo te invité a formar parte de este equipo. Hoy somos parte de un equipo en Perú y en México y en varios lugares del mundo, donde yo tengo invitados en Europa y en otros lugares también. Este equipo debe ser un equipo sostenible. ¿Cómo? Haciendo que la compañía sea cada vez más fuerte, más segura y con mayores personas participando en ella. ¿Por qué no? Si tenemos ganancias. Quiero explicarte un tema referido a los rangos y los puntos globales de equipo. Hoy día Joseph me preguntó por qué en mi equipo aparece tal y en otro lado aparece otro. Por ejemplo, la compañía te promueve a ti a través del sistema de multinivel tener equipos debajo de ti. Te recomiendo que tengas tres líneas de trabajo. Aquí ponemos un ejemplo. Esta persona tiene 28,500 puntos y quiere llegar al nivel platino. Para llegar al nivel platino, la compañía te requiere que en uno de los niveles, en uno de las líneas, tengas un máximo de 15,000 puntos en esa línea. Por ejemplo, en el caso de este, de este, de este diagrama, en el lado izquierdo tenemos 11.500 puntos. En el lado central tenemos 7.000. Y en el lado derecho tenemos 10.000. Esta persona ya tiene 28.500 puntos. Ya debería ser nivel platino. Pero no tiene en ninguna de las líneas todavía 15.000 puntos como máximo. Si él se sobrepasa en los puntos, ¿le sirven esos puntos para el siguiente nivel? Completamente sí. Totalmente le sirven. Pero en este nivel de platino, la compañía quiere que tú desarrolles una línea de liderazgo y que esa línea de liderazgo te dé un máximo de 15 mil puntos de tope para poder calificar a la siguiente. Supongamos que en el lado eh, donde están los 11 mil, esta semana Joseph, que está tratando de ser platino, invita a una persona y por supuesto pone 4.500 dólares más completa, posiblemente con 4,000, va a completar a 32,000, 33,000 eh, puntos de volumen en su equipo y porque calificó 15,000 en esta línea, automáticamente salta platino y la compañía la reconoce con 50 dólares de bono por alcanzar ese nivel. Es importante que tú veas en tu línea de, de rangos, veas tus puntos globales. Los puntos globales pueden ser muy abultados pero esos puntos globales deben ser desarrollados en tres líneas y, por supuesto, en una de ellas tienes que tener el 30% de los puntos que te permiten llegar al siguiente rango. A la hora de preguntas podemos mirar algunos casos. Otra de las cosas importantes de considerar para formar equipos es que la gente quiere tener credibilidad, y la credibilidad está entre la seguridad y el riesgo. La seguridad está en el, en el contexto de la legalidad, legalidad de sus registros, sistemas de control. Nosotros tenemos muy claro que Novatec es una compañía legal. Tiene actividades legalmente efectuadas, no hace pagos de dinero de las personas que invierten. Que sea legal no significa que no tenga riesgos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay compañías totalmente legales que también tienen situaciones de riesgo y que muchas de ellas quiebran. Sabemos muy bien que la información es importante tomarla en cuenta. La legalidad también tiene periodos. Se pide legalidad por un año, por dos años, por tres años. Es importante monitorear que Novatec constantemente está renovando sus permisos. Cada dos meses y medio presenta un informe al sistema de negocios como broker. La transparencia en sus operaciones es importante. Te quiero comentar a ti, que ya eres socio de la compañía, que tú puedes pedir una audiencia con Eddie Petion, que es el COO, el operativo de la compañía, y él te puede mostrar en algún momento para ti las operaciones si así lo requieres. Por supuesto, hay que hablar inglés para que te explique en unos dos o tres minutos lo que más o menos se hace. En el nivel de riesgo, siempre es importante entender que el nivel de riesgo de NOVATEC es un riesgo controlado. Está basado en segundos, en minutos, en transacciones de espacio y tiempo. Es importante que tú te enteres que los niveles de riesgo son extremadamente cuidadosos. La compañía pone en riesgo el 1 o el 2% de tu dinero en cada transacción para evitar quiebra o pérdidas significativas para sus socios. Se requiere tener experiencia para saber hacer riesgos. Hay muchas personas que se arriesgan a primera, a primera línea, ¿no es cierto? Y generalmente son los inexpertos. Muchas personas que han formado compañías como estas, como Cynthia Petion y su esposo y otros más, lo han hecho de manera arriesgada, pensando que podían ganar. No controlaron el riesgo porque no tenían experiencia. 40 años de experiencia acompañan a nuestros líderes para darle a Novatec la sostenibilidad que nosotros requerimos. Y es importante, es importante saber de que tenemos la garantía de que las transacciones son realizables y posibles de conseguir ganancias. Eso es clave. Si tú entras en una compañía y no tienes la, el entendimiento de que realmente esa compañía va a producir ganancias, no te metas. Cuando la gente pregunta, ¿qué le di? Y esta pregunta yo se la hice a Cintia Pérez. Le dije, Cintia, yo estoy presentando la compañía, pero quiero la verdad que tú me digas qué le digo. Y ella me dijo, dile lo que está pasando con la compañía en tu experiencia durante este año. Escuchen bien, la experiencia está a base de cosas importantes que tú les dices a la gente. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra a las personas a seguir. Cuando Juan decidió entrar conmigo a Novate él sabía muy bien los momentos difíciles que estábamos pasando. Pero él decidió ir conmigo nuevamente al negocio y justamente hoy vamos a pedirle al final que nos cuente su experiencia porque la verdad, la experiencia de él y de muchos de ustedes que han ingresado a la compañía está siendo realmente una garantía de que la decisión que tomamos fue la mejor. Y otra cosa que le pregunté a ella, ¿qué le digo a la gente? Y ella me dijo, la verdad. Su experiencia y su ejemplo son claves para crecer como líder de equipo. Si tú no tienes experiencia y no eres un ejemplo para tu equipo, tú no les das asesoramiento, no los ayudas, no los capacitas, es posible que pueda que tu verdad no sea una verdad muy creíble. Es importante que como líderes nos preparemos para poder contestar todas las preguntas posibles. Hasta aquí, la comunicación no solamente es importante para decir lo que yo pienso, sino para que las personas entiendan lo que tú quieres decirles. Si tú les informas adecuadamente, con convicción, para que tu ethos pueda ser considerado bien adecuadamente, que tengas convicción al hablar, tu pathos se conecte con ellos y por supuesto tu logo sea claro lo suficientemente para que esas personas puedan saber que lo que tú estás presentándole es realmente un asunto de beneficio y no de aprovechamiento, porque mucha gente desconfía. Todos comenzamos con la desconfianza en las relaciones, pero es importante comenzar con la certificación y la convicción que ésta nos ayuda a dar, por supuesto, dentro del sistema que la compañía Novatec nos ofrece. Tú eres parte de mi equipo. Mi equipo se llama Novatec Emprendedores. Comenzamos en Perú y nos expandimos a México y a otros lugares más. Y quiero felicitarte por estar esta tarde con nosotros y espero que esta capacitación, que de paso lo vamos a poner en mi YouTube y lo van a poder ver de nuevo y compartir, te pueda ayudar a ti a confiar. Pero confiar no en las palabras de Boris Darman, sino en la información que tú tienes que manejar, que tú tienes que enterarte, que tú tienes que investigar para que esa información sea la base de la toma de decisiones que tú vas a hacer. Cuando tú tomes la decisión y gustes lo que muchos de nosotros estamos gustando, te darás cuenta que valió la pena y sin duda sentirás lo mismo que nosotros sentimos. Unidad, afectividad con la compañía, agradecimiento a Dios y a la compañía, y por supuesto a los originadores de este gran proyecto que hoy forma parte de todas nuestras vidas. Ojalá que tú puedas ser parte también. Hemos tenido experiencias tristes en el pasado. Pero las experiencias tristes no son fracasos, son recomienzos para hacer algo nuevo. No te quedes con el pajarito que tienes en la mano y los 99 volando. No comiences tu vuelo como si fuera lento pero seguro. Un avión nunca podrá volar si es que va lento. Tiene que tomar toda la fuerza posible. Y hoy hoy día especialmente, por ser un día especial para nosotros, porque somos parte de una compañía que ha cumplido dos años en el mercado y tiene éxito, debe ser el comienzo de un vuelo a velocidad. Yo te invito a ser parte de un equipo de emprendedores que vuela a la velocidad de un rayo para invitar a tantas personas que sufren económicamente ahora y que también no saben las oportunidades que hay fuera de este país, fuera de tu entorno, fuera de tu realidad, que también puedan compartir ellos este beneficio que todos estamos usando. No ha sido fácil 60 años de mi vida, siempre he luchado por conseguir cosas nuevas. Siempre estoy tratando de buscar nuevas oportunidades. Soy un aprendiz permanente. Me encanta aprender de la gente, aún de sus errores. Me encanta criticarlos también. Soy muy directo, pero también soy franco conmigo mismo. Y me doy duro para decir que yo también tengo que aprender muchas cosas que en la vida me van a servir, porque por la vida pasamos una sola vez. Hoy día se fue y nunca más volverá. Y aprovechemos las oportunidades para compartir con convicción, con lenguaje claro, con comunicación muy asertiva para que las personas también formen parte de este gran beneficio que todos nosotros queremos para nuestros amigos e incluso para nuestros enemigos. Que Dios los bendiga, es mi deseo esta noche para que ustedes puedan hacer sus preguntas, que todo lo que haya dicho haya sido claro. Y si no, aquí estamos para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Por favor, los que tienen su testimonio, vamos a pedir a Juanito que nos cuente un testimonio porque esto quedará grabado como parte de su experiencia en Novate. Adelante, Juan. Prende tu micrófono. Sí, eh, gracias, doctor Boris, por, la, por el permiso y por la apertura hacia el canal, hacia, hacia el taller y dirigirme a nuestros uh, invitados uh, que se encuentran en la sala y principalmente a mis amigos de Ayacucho, uh, si bien es cierto, eh, primeramente yo eh, agradecer a, a Dios por esta gran oportunidad, eh, eh, de veras este, agradecer eh, a Dios por que Novatech, por existir, de verdad. Eh, es, eh, es una gran oportunidad que nos ha presentado eh, y desde ya a usted por esta gran oportunidad que, que me ha puesto en camino y estar juntos eh, en esta sala y, y de veras eh, yo le agradezco usted es un gran mentor una gran persona que ha hecho de que estemos dentro de esta compañía doctor Boris eh, yo quiero dirigirme a mis amigos eh, que están en la sala y eh, si pues este ah, con la modesta experiencia y con la con las con los beneficios que estamos eh, recibiendo de esta compañía eh, quiero serles sincero a la sala y decirles de que eh, yo soy personal nombrado de, del estado durante 25 años trabajando en el sector eh, de veras, mínimamente he desarrollado eh, uno como en el aspecto como persona y como eh, se puede decir con algunos bienes. Eh, en un corto tiempo, eh, le comento de que eh, yo eh, este año he renunciado al trabajo en el mes de febrero de este año y me he dedicado más a, a Novatec. Eh, y dos, eh, venimos trabajando un proyecto de, de la construcción de, de un domicilio de una vivienda eh, de cuatro pisos, y, y en su momento voy a compartir con las fotografías, etcétera, bueno. porque ya tengo un avanzado de un 50%, gracias a Novatec. Eh, de veras, en 25 años, tanto que hemos bregado por el sector público, no se ha hecho nada más un sueldo de 1.200, 1.500 soles, que no cubría las necesidades. 300 dólares, que no eran nada. imagínense, ¿no? Pero con Novatec estamos sacando más. Y es una bendición, doctor Boris. Queridos amigos, confíen en Novatec. Esta es una gran oportunidad que se viene para cada uno de ustedes. Pónganle fuerza, pónganle fe, y estoy seguro de que, como anoche les decía, com infórmense, comuníquense. Como le he dicho, el doctor Boris, co la comunicación es muy importante. Y la información. Y para eso estamos, para poder apoyar a cada uno de ustedes. Gracias, gracias Juanito, por tu gracias, testimonio. Muchísimas sí, gracias. Hay una mano levantada ahí de Eder. Adelante, Eder. ¿Tienes una pregunta o tienes alguna experiencia? Cuéntanos. Prende tu cámara también sí. para poder verte. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. A ver, voy a... Prende tu cámara. Excelente. Ahora sí. Adelante. Hola, Boris, este, Mi pregunta está enfocada a los niveles, o cada nivel que tiene en este caso Novatec, ¿de cuántas personas aproximadamente estamos hablando? Estamos hablando de montos de inversión, no de personas. De acuerdo al monto de inversión y el volumen de inversión de las personas te van a dar montos. Los montos generalmente son 25, 50, 100, sucesivamente. Aclaro la duda, gracias. Muy bien, gusto de escucharte. ¿Alguna pregunta más o algún testimonio de parte de ustedes? Adelante. ¿Alguna pregunta de vuestra parte? Muy bien, siempre es un gusto poder compartir con ustedes seminarios de este tipo y me gustaría tal vez, voy a dejar de, de grabar, me gustaría tal vez preguntarles a ustedes. Eh, alguna, algunas preguntas más directas y sin duda ustedes tendrán alguna respuesta o algún testimonio al respecto voy a dejar de grabar en este momento y despedirnos de la grabación y vamos a continuar vamos a continuar con las preguntas que tengan ustedes y voy a hacer algunas preguntas directas para que ustedes puedan contestarnos ¿okay?